Saludos comunidad biocéntrica eh, Hoy estamos un lunes más y el tema que hoy nos va a ocupar es el punto número 5 del capítulo número 1 de la teoría de biodanza que son los textos originales de Rolando Toro que ALAP, la asociación latinoamericana eh, editó en el año 1991 y de estos textos se sacaron extractos para la formación de docentes de biodanza. Entonces, estamos en el punto 5 eh, del capítulo 1, donde Rolando está desarrollando en diferentes puntos, en 21 puntos, creo exactamente, eh, el, el significado de la danza de la vida. Y estamos en el número 5, que él titula principio biocéntrico. Entonces... El principio biocéntrico, te voy a leer una frase eh, que, inicia así, eh, que inicia así, dice Cuando hablamos del principio de vida nos referimos a algo muy preciso, a funciones universales, a formas de vinculación y a desarrollo evolutivo. Biodanza se inspira en los principios generales de lo viviente y no en ideas a priori, ...o en dogmas religiosos... ...entonces... ...esa... ...fusión... ...de vivencia... ...y de observación... ...de los vínculos... En, ...en la vida... ...y el significado de todo ello... ...para Rolando... ...tiene un nombre... ...que es el principio biocéntrico... ...entonces el principio biocéntrico... Eh, ...Rolando lo dice... ...muy claro... ...parte de la vivencia de un universo organizado en función de la vida. Bien, ¿qué quiere decir esto? Eh, aún hoy, pero estamos hablando ya también de hace más de 30 años, pero aún hoy en la ciencia, en la ciencia tradicional nos habla que la vida es fruto de... Eh, de un universo en el que parte del caos y a partir de un ambiente de algo externo, de un ambiente propicio y unas situaciones propicias, los elementos eh, que estaban sueltos y, y eh, navegando de forma caótica, pues se van juntando eh, de forma aleatoria y por afinidades creando lo que se entiende que es la vida. Esto es lo que dice la ciencia tradicional. Que después vamos viendo que en la cuántica esto va cambiando, esto va cambiando, pero todavía tiene, hay mucho que recorrer en la cuántica. Para Rolando Toro y otros pensadores, por supuesto, pero para Rolando Toro esto no es así. O sea, la vida no es una consecuencia de, aleatoria de una combinación de elementos que, que por causas ambientales, causas externas, pues van coincidiendo con, con, con vinculaciones concretas y, eh, que, y convenientes que van creando la diversidad de la vida que conocemos. Para Rolando Toro y otros pensadores, la vida es el principio organizador de todo. O sea, es preexistente a todo y es... La vida la que ofrece la estructura y la guía para que todo se dé de forma diversa, como la conocemos. Entonces, este eh, esta manera de entender la vida cambia la estructura del pensamiento. No es algo aleatorio, sino que la vida en sí mismo es el principio Organizador, estructurador y la guía. Para Rolando Toro, este planteamiento del principio biocéntrico, o sea, la vida es la, la ordenadora de todo, no es un planteamiento cosmológico, que es la parte de la astronomía que estudia las leyes universales, ni siquiera teológico que es la, la ciencia que estudia el dios, o sea, la divinidad y las relaciones con el ser humano. Para Rolando Toro este planteamiento es biocosmológico, de tal manera que es, eh, es la vida, o sea, todos los, eh, los neutrinos, los quarks, las células, las nubes, eh, las flores, las rocas la sutilidad del pensamiento... Todo, absolutamente todo, es eh, una manifestación eh, diversa, con su gran diversidad, de un principio ordenador llamado BIOS, o sea, vida. Por eso, para Rolando Toro, el principio biocéntrico es un planteamiento biocosmológico. Entonces, la vida tal como se manifiesta con sus múltiples eh, formas y colores y, en fin, con su diversidad, eh, no tiene una finalidad en sí misma. Es, en sí misma, es. O sea, no necesita ir a ningún lugar, no tiene un objetivo, no necesita uh, eh, ir hacia ningún lugar. La vida es y... Su manifestación es la evolución y la transformación constante de sí misma generando más vida. Y este proceso de transformación, de, de evolución de la vida generándose a sí misma es un proceso cíclico en el que eh, ah, estamos hablando de, la, de los procesos catabólicos y anabólicos que si bien en el modelo teórico la anábasis y catábasis eh, forman parte de, de, al final de, de, de, de todo el planteamiento del modelo teórico de biodanza, o sea, estamos hablando de muchísimos años, o sea, más tarde del 1991, Rolando en los textos primeros ya habla de esos procesos anabólicos, y catabólicos desde un punto de vista biológico, en el que lo, eh, el proceso catabólico es el proceso de descenso de los nutrientes, de tal manera que se van debilitando hasta uh, degradarse y morir, ¿sí? y para seguir su proceso de transformación en la anábasis, que es un proceso de resurgimiento de, uh, de otra forma con otra vida como las mariposas y los gusanos y las mariposas o, o el humus de la tierra cuando se pudre un cuerpo de un animal que ha sido enfermo o muerto por un cazador o, bueno, o lo que sea, muerto en la tierra se descompone y eh, en una catábasis, en un descenso que mitológicamente sería un descenso al inframundo, a lo desconocido, a, los, a la oscuridad, a la no referencia de nada, al encuentro de lo esencial, lo puramente esencial que sería la muerte en sí misma para renacer en un proceso de anábasis que es el proceso de, de acumular para resurgir, ¿no? para resurgir y almacenar nutrientes para para resurgir. Y en mitología sería pues, el renacimiento del ave fénix, ¿eh? de la mariposa, del, del, del nuevo ser transformado eh, y no solo para sí mismo, sino para formar parte de, eh, del mundo desde otro lugar y contribuir con su renacimiento, con su resucitación ¿eh? ah, al mundo desde otro lugar entonces estos ciclos esto es un ciclo evolutivo de la vida cuando Rolando postula el principio biocéntrico como la vida que es la, la que organiza la que estructura eh, y se manifiesta en múltiples eh, formas ¿sí? sin, eh, la, sin ninguna finalidad más que el existir, que el manifestarse, está hablando de, eh, del goce de vivir. El ser humano, cuando se sumerge en los patrones culturales antivida que ya conocemos todos, se desconecta de, de su propia esencia, de su propia naturaleza y, eh, eh, y está en una perpetua búsqueda de, de la felicidad, del goce de existir, que es su propia naturaleza. Si estamos hablando de que la vida no tiene finalidad, sino que es, la, es en sí misma la finalidad, nosotros como vida, somos eh, nuestra finalidad, en, si, tendríamos, si pudiéramos hablar así, es el, el existir. El, el ser en sí mismo, el gozar de la existencia. Entonces, no, te, no, no nos han inculcado uh, que hay que ir a, hacia un lugar ¿no? para, para existir, para que nuestra vida tenga como un sentido, basado en un, en un paradigma, en el, en el yo puedo, ¿eh? que sería en el poder el paradigma político, o el, el yo tengo, el paradigma económico, uh, yo sé, el paradigma científico, o yo existo, que sería el paradigma religioso. Como las grandes verdades, como las grandes cuatro verdades que son las que dictaminan la finalidad del ser humano. En el principio biocéntrico, la única verdad que dictamina eh, algo es la propia existencia de vivir. De ahí que biodanza lo que haga es conectarnos con la vida y automáticamente lo que ocurre es que se potencia la alegría de vivir, el goce de vivir, porque no hay nada más que esto. Y cuidado que cuando digo nada más, nada más y nada menos que todo eso, porque todo eso es un proceso de catábasis y anábasis constante de renacimiento constante y Rolando Toro uh, cuando en el año 1991 pues lanza y antes eh, lanza el principio biocéntrico como una propuesta de vida él eh, aspira a que las estructuras eh, que condicionan la cultura y, y lo que es verdad y lo que no, cambien. Entonces tiene unas frases bastante interesantes en la que dice, por ejemplo, que uh, el principio biocéntrico ha de transformar los parámetros de un estilo de vida basado en una cultura anti-vida para elevarlos a la comunión con la vida cósmica con la clara intención de presentarse el principio biocéntrico, de presentarse al mundo como un punto de partida para estructurar las nuevas percepciones y las ciencias, dando prioridad a lo viviente, transformando la ilusión del determinismo físico y el pensamiento lineal en una percepción topológica y en la poética de la similitud. Entonces, ¿qué quiere decir Rolando en una percepción topológica y en una poética de la similitud? Bien, pues eh, eh, la percepción topológica viene a partir de un científico, Lin Chen, espérate, Lin Chen, chino, en el año 1982 postula, él investiga sobre la percepción visual y cómo se mueve el cerebro eh, o sea, las conexiones cerebrales y él, y él descubre o oh, confirma de alguna forma que el cerebro la percepción visual del ser humano lo primero que hace lo primero que hace es una, una percepción topográfica, o sea eh, percibe la matemática y cuando estamos hablando de matemática estamos hablando de la razón matemática o sea, de observar aquello y compararlo con otros objetos conocidos o no o sea, esta es la primera percepción que está ausente de significado después de esa primera observación después el cerebro irá a Uh, sumando, adornando esa información topográfica, la irá adornando con su percepción geom geométrica, que sería eh, la cantidad de veces que se repite esa razón de ser, ¿no? o sea, matemáticamente, cómo, cómo está hecho, y empieza a contextualizarlo, a dotarlo de significado partiendo de sus propias experiencias de vida. Entonces, cuando Rolando dice que ese pensamiento lineal ha de transformarse con el principio biocéntrico, ha de transformarse con esta uh, percepción topográfica, él está hablando de que todas las miradas han de incluirse en el, la construcción del conocimiento de la vida. Todas. ¿Mm? O sea... Eh, Veo, comparo y después significo. Y ese significado, ahí es donde viene la poética de la similitud de la que habla Rolando Toro. En la que cuando vamos a la etimología de similitud, similitud semejante, tienen la misma raíz, sem, que quiere decir la unidad frente a la dualidad. Así que cuando Rolando estaba hablando de que el principio biocéntrico ha de cambiar el pensamiento lineal, el juicio de las cosas y los valores a los que se predeterminan, ¿no? basados en una cierta cultura, Rolando Toro lo que está diciendo es que uh, volvamos a esa percepción topográfica inocente de observar por sí misma y, y, y mirar la razón matemática, o sea, comparando las cosas y observándolo sin significado. Y que el significado posterior, que es el que dota y adorna la información inicial, sea un significado eh, plural y basado en la unidad, en la diversidad y la unidad, que es la gran paradoja. Las dos cosas a la vez que se dan. Cuando seguimos leyendo el punto 5 del principio biocéntrico, llega un punto, más hacia el final del punto 5, llega un momento en el que Rolando, pues... Eh, eh, empieza a entrar en un estado de éxtasis en el que eh, él habla de la importancia mm, futura que tendrá la, la implementación del principio biocéntrico en la ciencia, para abordar la vida desde ese otro lugar, y entonces hace, toda, bueno, hace una explicación poética, y te voy a leer eh, una, una frase que me parece muy significativo, de, de, del terror de encontrarse con, con, con un origen eh, que el ser humano no puede dominar, sino que forma parte de un flujo. ¿no? Entonces dice, frente al terror del origen, frente a la soledad inexpugnable del infinito, los seres buscan la respuesta mirándose a los ojos. Todo gira en el fuego de una pasión misteriosa. Piel y escalofrío, semen y besos entre las estrellas. Rolando hace, cuando, cuando tiene esa poética eh, de éxtasis en sus visiones, Rolando hace referencia muchas veces a un lenguaje profundamente erótico. Entonces, esto ha sido a veces ha sido criticado por bueno. Eh, para mí eh, este lenguaje eh, fruto de, de sus percepciones para mí es innegable que Rolando Toro tenía vivencias eh, místicas de eh, éxtasis que difícilmente pueden expresarse en un lenguaje humano a no ser que haga referencia a, a un placer cósmico, a un orgasmo cósmico. Y entonces de ahí esas palabras que, que usaba Rolando Toro con esa referencia directa y, y abierta a, a la energía de la sexualidad, entendida como... Eh, como el goce de, de saberse vivo, de saberse viva, el goce de ser la propia vida en múltiples manifestaciones y unida a todo, diferenciada con su singularidad y a la vez unificada, no fundida eh, para perderse en sí misma sino en su singularidad, siendo la propia totalidad. Esta paradoja que no puede entenderse con la lógica, sino que solo puede expresarse con la poética, ¿sí? con la vivencia, de... que solo puede expresarse con poética, porque no tiene lenguaje lógico. Entonces, de ahí la importancia que Rolando y la insistencia incansable que tenía Rolando, yo no lo conozco directamente, pero a través de, de, de mis maestros y, y, y, y las personas que estaban con Rolando desde el principio, didactas hoy día y personas importantes en el mundo de la biodanza, que todos comentan eh, la obsesión que tenía Rolando Toro para que biodanza no se confundiera con una parte del movimiento New Age o, o, o, o, o con bases esotéricas o, o cosas que no tuvieran tangibilidad, ni siquiera teológicas o místicas. Para él era muy importante que la biodanza se fundamentara, se diera a conocer por sus fundamentos biológicos, a pesar que la biodanza... Eh, nace de la vivencia en sí misma, de ese, de, de, ese, de ese algo inexplicable que puede explicarse de muchas maneras, pero que la mejor manera es la de la poética. Por supuesto que tenemos la ciencia que nos apoya, porque cuando estamos hablando de la vivencia, estamos hablando de, de verdades. De verdades innegables, que son vivencias. La vivencia es lo único que transforma. Entonces Jung hablaba y, y, y otros pensadores hablaban, Rolando decía que en un proceso psicoanalítico en un proceso psicoanalítico de nada sirve que una persona eh, sepa y acepte que es una histérica por ejemplo ¿eh? o que tiene brotes psicóticos eso no la transforma eso la lleva a un estado de aceptación eh, posible que podríamos decir un encefalograma plano que te permite vivir con una aceptación razonable, pero no gozar de la vida entonces es en la vivencia de aquello que eres cuando todo toma significado cuando todo toma sentido y de aquí la poética de Rolando Toro, entonces si bien es verdad que eh, para que biodanza se expandiera en el, en el mundo, como se ha expandido, que está en todos los lugares del planeta, eh, que se practica biodanza en todos los lugares del planeta, si bien es verdad que ha sido también gracias a la, a, a, al, a, al apoyo de la ciencia, hoy en el mundo en el que vivimos ya no hay como eh, pasar por alto la mística de biodanza no hay como pasar por alto y no hay como no expresarla ni como no decirla porque en el mundo en el que estamos viviendo ahora, en estos tiempos ya eh, ni, ni la economía, ni la política, ni la espiritualidad, ni la ciencia van a, son, son fiables para decirnos que es verdad y que no. Porque hoy sabemos que son maneras de, de manipular al ser humano a la conveniencia de... Eh, el poder que haya en ese momento entonces este momento histórico es un momento en el que eh, se ha de hacer realidad siendo ya un mensaje que viene desde la noche de los tiempos en el que la divinidad la verdad no está fuera está dentro y la única manera de alcanzarla de, de vivir en ella de saber que soy es con la propia vivencia directa con la propia vivencia personal que es la que verdaderamente transforma entonces y esto querida comunidad esto es mística guste o no guste esto es mística no estamos hablando de de, de religiones. Estamos hablando de, de una vivencia profunda, cósmica, biocósmica, como decía Rolando. Muchas gracias y espero que, que te inspiren estos vídeos. Si quieres seguirme, puedes suscribirte a mi canal. Eh, si eres de las personas. Que, que, que sigue mis vídeos... pero no está suscrita... pues te invito a que te suscribas... porque cuando te suscribes... contra más suscriptores hay... más posibilidad... por todos los logaritmos de estos de las redes... Por, a más posibilidades, más posibilidades hay... de que llegue a más gente... y esta es la finalidad de estos vídeos... que llegue a la mayor gente posible... la mayor cantidad de gente posible... puedes encontrarme también por Instagram... Y te invito a que visites mi página web, eh, universebiocentric.com, donde vas a encontrar estos artículos más desarrollados, ¿eh? con enlaces a, a, a información adicional que siempre es interesante para nutrirnos, como, sobre todo como facilitadoras y como facilitadores, porque nos apoya en nuestra, nuestro ser Facilitador y facilitadora en el mundo. Eh, no solo eh, ofreciendo unas clases metodológicamente correctas, sino aportando toda la epistemología y ontología de la, que se, de la que bebe y de la que se nutre Biodanza, que es extraordinariamente rica. Extraordinariamente rica. Bien. Amor y servicio. Hasta pronto.